Se presentó una situación en que supuestamente una niña estaba secuestrada en esta casa alegando a la madre. ¿Qué decís sobre eso? Bueno, yo más le digo que ella no estaba ninguna secuestrada para sí, que niña. le pasara una cosa mala en la calle hasta que ella diera al a para que la viniera a buscar. Y usted sabe, eso fue todo. Ah, ¿Ella sabía dónde estaba? No, ella no sabe pero la niña sabe dónde estaba que de aquí no se le iba a hacer cosas malas. Cuéntenos niña. del principio, ¿qué fue lo que pasó con la niña? La niña, de que, que la mamá la trataba mal y la peleaba, entonces ella, digo ella misma, decía aquí, de que ella se le iba de malla a la calle. Pero entonces eh, la niña venía siempre constantemente, vino a Primera vez que no. ella hace eso. No, eso vez vez. Vez no, vez que no por, es. ajá, por ¿Y por, la por qué ella hacía eso? ¿Qué hacía la madre? ¿Qué va a ser la madre? Son como madres despegadas los hijos, eh, los amiguitos. amiguito. Claro, a de Entonces aline. ellos dicen que era una otra menor que la tenía secuestrada. Mentira, otra. Mejor la niñita de aquí la cuidaba. No podemos andar aquí, mucho a la calle porque hay mucha más edad que a la juventud ni Para que no les sucediera nada ningún helado. Este le daba su comida. Claro, usted la comida, de ella. Y si quería algo para un helado, se le daba también. Y le digo yo, mira mi amor, tú eres una bebé con la leche en los labios, para tú andar sí, no, de la calle, tú no te Chachito perteneces. De de hoy, tú no te perteneces, la... dice que a la... mi, la... mi mamá me la... vive chavala. peleando. Y si no la tenía, no ella, ella me vivía peleando a mí. Y yo me la iba escondiendo, oiga. Okay.